Estoy en el San Cristóbal con este modelito que peleé para conseguirlo, pero lo conseguí. Es una Trek Marlin 5 eh, del 2019. Es negra, aquí en Chile por lo menos es barata, es la barata negra. Este fue un tipo de bicicleta que estuve mucho tiempo intentando conseguirme sin éxito y por ende este test se había aplazado un montón. Tuve la suerte de que José de rutadeportes.cl se dio el tiempo de escucharme eh, creyó en la idea Y me mandó una de estas bicicletas Así que Esto no va a ser un review Esto va a ser un test completo Una serie de videos En los que vamos a Hoy día al menos Tratar de andar esta bicicleta Como la gente normal Ver qué falencias tiene Para portarse con una bicicleta decente para el cerro Y después vamos a ir escalando niveles y niveles Hasta que Potencialmente la destruyamos y veamos qué piezas empiezan a fallar para tener que recambiarlas Todo esto ojalá sin meter mucho dinero porque es una bicicleta de gama baja La geometría no va a cambiar nunca porque el cuadro es lo que es Y vamos a ver cómo se comporta No le he hecho ni una modificación, simplemente corté el tubo de asiento Le puse los pedales de la gorda eléctrica, los originales, los huelgo diminutos Y el resto está todo claramente estándar tienen horquillas SR Sontour XC28 Es de lastómero y claramente no tiene control de rebote El manillar para el tipo de bicicleta es bastante ancho La T es bastante larga La transmisión estoy seguro que va a dejar mucho que desear Las llantas no tengo nada que decir aún Siguen derechitas porque solamente he paseado por la calle Y la geometría del cuadro es tipo Cross Country Aro 29 esta en especial es talla 21 y medio, que nos costó bastante conseguirla, pero José se movió lo suficiente, así que esta bicicleta en teoría es mi talla. Ahora vamos a ir a dar una vuelta al San Cristóbal y vamos a ver de qué está hecha. Ahora sí está más normal. Esta hoja es tranquila, así que no deberíamos traer mucha sorpresa. Hey, Mentira. Mentira. <risa> Eso es probablemente error mío. Ah, no, pues la bicicleta viene así. Desde la caja. 30 metros hace. A ver, por suerte me di cuenta, weón. Esto tiene que haber sido culpa mía, no creo que haya venido tan suelta de fábrica. Ahí estamos bien. Esto está suelto. ¿O esto venía así. Uh. Ok. Este video partió menos emocionante de lo que yo me esperaba, weón. <ríe> lo voy a apretar fuerte, weón. <ríe> ya. Esperemos que empecemos al fin con esto. Este test ya no me quiere, güey. Bueno. La bicicleta me está diciendo que no. Toma dos. Uh. <risa> Los frenos todavía no están asentados, así que ¿eh? no espero que frenen increíblemente bien. Aún. Uh. Oh, los cambios. Oh. Uh. Los neumáticos no andan nada mal, pensé que iban a ser peores. Oh. La arquilla otra, cuento. Oh. Oh, la barra ya está toda llena de barro. No es bueno, mi amigo. Eso de es grasa mezclado con polvo. Que se nota que entra dentro de la horquilla, por eso está marcada ahí. La bici iba rebotando tanto que se me cayeron todos estos stickers acá nomás. La T se volvió a mover y se mueve re fácil. Esto no me está gustando nada, está súper apretada. Si la sigo apretando, no voy a poder sacar esos pernos sin rodarlos, así que creo que lo primero. Oh, que fue eso, se salió la tuerca de esta ya, se está desarmando. Este día es un desastre, se me están cayendo los stickers, tuerca. Se dobla la rueda sola ¿dónde está mi tuerca? Acá está la tuerca. Me preocupa lo de la T weón. Y este circuito es tranquilo. Si se me dobla el manubrio bajando, no va a ser suave porque de pasada eh, voy a doblar la rueda y me voy a sacar la mía. Ya, voy a hacer una vuelta corta, vamos a ver qué más pasa. Echa, el chain slap, está todo marcado. Y esta pata de cambio va ahí. Ya se me salió la cadena y se me metió acá en el cuadro. Ya, sí. <risa> sigamos bajando. Hagamos la vista gorda un rato. Oh, oh de nuevo. Ahí para que se la lleve para atrás. Y se la lleva para arriba. Oh. Buscando el dropper. <risa> Ya, el manubrio, el manubrio ahora está choco para allá Esto se está moviendo todo el rato Me tiene bastante preocupado ¿Cómo se mueve tanto? Güey? Y no lo forcejeo en la bajada para ¿eh? nada O sea, intento no hacerlo Y esto no es bueno o sea, Esa hace una pasta que gasta todo para adentro ¿Cómo le va? Sí, Qué bueno Es bonito Santiago Es linda la ciudad, la gente está enojada pero es linda la ciudad Oh, la relación de subida de esta bicicleta es más o menos terrible, bueno. esta subida no... una no gran subida y estoy esforzado me parece que la corona es 24 o 26 y el piñón... debe ser como un 24 entonces... más el aro 29 uh, buena trepada bueno. asentando frenos oh. No hagan eso, niños los pueden atropellar. Uh. Oh, a mí no me pasa el cambio. Qué harto tráfico, weón. Bueno. Ya, sobre ir a 4 y medio con el problema que tengo en la T, lo siento, no va a pasar. Oh, Estos audífonos me hacen feliz. Estoy escuchando Chewing Fingers de Lucifer. Voy subiendo 5 veces el ritmo que iría normalmente. Todos los tífonos los saco para hacer poco, pero cada vez que los saco me hacen feliz o me dan muy mala idea. Me fui por acá abajo porque esos saltos de ahí arriba con esta T no me los quiero tirar. Me enfunó bastante la andada, quería, quería hacer varias cosas. Y no, no va a ser posible. Oh, estoy, estoy bajando por la subida, weón. Oh, qué lindo. Cacha de Santiago de Chile Estoy, Esto no se hace, weón bueno. Estoy bajando por la subida Me voy a haber tirado por ahí arriba igual Amateur, amateur Hoy vaya Acá nunca he estado Ay, Está bueno no soy un fan de los cambios de esta bicicleta realmente. Uh, uh. Es rica para subir, weón. ¿no? Es rápida. Rápida y ágil. Ya esta baja la voy a hacer, pero la va a hacer muy despacio. Si se me tranca.. Espera. Si se me tranca la rueda en una piedra de frente, pues te tengo que pasar ese hoyo, es eh. exagerado, pero si es que acá yo entro y trato de corregir hacia la izquierda, me va a pasar eso. Y eso es lo que no quiero que me pase. Los pernos no pueden estar más apretados. Y cacha como la muevo. Voy a tener que concentrarme de meterla derechito para que la rueda no me haga eso. Hacerlo bien es de un solo intento porque si se me cruza es porrazo seguro, pero. Espera, no puedo, no bajar esto, tengo que probarla No te equivoques y todo saldrá bien Es fácil decirlo, bueno uh, No te equivoques La Me estoy metiendo nomás basura que puedo Entre medio de las piedras uh, uh, uh. Línea, línea, línea Uy, ahí es donde puede pasar eso ja, ja. Ya, no la repetiría con la T suelta ni por si acaso. Uh, podemos decir que esa fe. Está un poquito descentrada, pero es re poco. Ya, sigamos viendo qué anda. Oh, ya no sé andar 1x3. 1x3. 3x10. ¿Esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3x7. 21 cambios, tiene tiene más que mi bici. ¡Oh! Pedaleo en banda. ¡Oh, pedaleo en banda! En sí, los neumáticos tienen buen agarre, bueno. no lo he sentido terrible, eh. aunque claramente no son lo mejor del mundo, pero van bien. Maldito Spotify, estoy escuchando reglas Esto es algo que venía buscando. Cualquier niño que se compre una bicicleta de este estilo va a saltar en un salto así salida a plano ya, le va a caer encima como yo le habría caído a mi bicicleta cuando era chico sin respeto esa cámara lenta, está una revelación Gwen. Oh, este segmento es brutal ¡Oh, es cambio! No tengo ni la más mínima intención de, la cadena, de que la cadena esté ahí. La cadena está ahí. <risas> Como copia, bueno <risa> x One Milagrosamente el manubrio no se ha corrido de nuevo O se ha corrido y se ha enderezado solo Pero no vamos a tentar a la suerte Nos vamos a ir de aquí, bueno Línea suave Hoy oh, no hay línea suave Mierda oh. Estoy entre no llantear Ser suave con la horquilla Y no destruir la bicicleta esto es bastante exigente bueno. oh. oh eso es lo que necesitaba, una ducha oh, acá me voy a matar oh. ok mi plan de llegar relativamente limpio a la casa se fue el carajo oh. Dios. Oh Dios, es negra y es barata. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo está? Todo bien, usted? ¿Qué tal se comportó? Eh, bien, en, en, en sumatoria, bien, pero hay que cambiarle la T cuando se enchuca el manubrio y está full apretada. De ahí la transmisión, se le sale la cadena, se me salió como 5 veces y suena caleta. El zapateo. Y la horquilla, cáchale el escopetazo. Oh, oh, Así, tac, tac, tac. ¿Te dejo unos stickers? Un gustazo, que estoy vale, muy bien, vale, cuídate. Qué bicicleta más loca. Uh, no me puedo equilibrar. Acabo de llegar a la casa y estas son mis sinceras primeras impresiones de la Trek Marlin 5 que hoy día me hizo pasar más de un susto voy bueno, a decir que lo pasé bastante bien y fue una ex experiencia bastante especial. Puntos fuertes hasta ahora de la bicicleta, puedo decir que es el marco, las ruedas, aunque ya están un pelito dobladas, manillar, frenos, eh, el sillín, que no hay mucho que decir ahí, es bastante cómodo, y creo que paro de contar. La T, la horquilla y la transmisión, diría que son tres puntos débiles que vamos a tener que repasar. Oh... Y los mangos. Estos mangos no son mi estilo. La primera modificación que vamos a hacer, importante, es cambiar la T. Luego de la T me voy a concentrar en que esta transmisión eh, funcione lo mejor posible sin meterle mucho dinero porque la idea de esta bicicleta es empezar de manera económica y voy a estar cotizando y viendo qué es lo que puedo hacer con esta horquilla porque hasta ahora no pinta muy bien y creo que esto no va a durar mucho si bien funcionaba y hacía lo suyo, tenía un escopetazo terrible pero... La bicicleta es recreacional, no le puedo pedir mucho y yo lo sé y creo que esos son los primeros tres pasos que vamos a hacer con esta bicicleta así que por este primer video me vi saboteado por una T que no aprieta y se dobla el manubrio Así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que crees que le pueda gustar la barata negra, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.